Eh, continuamos en su espacio de mañana y como decíamos nos encontramos con la representación eh, de la defensa civil a nivel provincial Buenos días, ¿cómo está Pablo? Muy bien, gracias a Dios, buen día Gracias por estar en este espacio para suplirnos de información Buenos días Juan Pablo, tú Buenos siempre días. en esta temporada estás agitado, ¿eh? Sí. sí pero siempre... aparentemente como que esta temporada va dentro de la normalidad Sí, de acuerdo a hace 12 años, se parece a una temporada que pasó hace 12 años, analiz analizándolo de un punto okay. de vista. Sí, sí, sí. Pero eh, ya los últimos tres meses se, se intensifica el asunto. Sí. En la provincia de Duarte tenemos muchos sectores vulnerables, que son sectores que se ven eh, afectados grandemente por la inclemencia del tiempo. Y aquí cerquita de nosotros está la zona... De todo el perímetro del río Jaya cuando llega al casco urbano Pero también tenemos la zona fuerte del Bajo Yuna Pero también tenemos el local de la defensa civil Ustedes son los primeros que salen a ayudar Y también son los primeros que se damnifican Que son vulnerables Yo quisiera que eso no pasara más Como que es contraproducente ¿Qué es lo que ha pasado? Que el local de la defensa civil sigue ahí Sigue olvidado, sigue cayéndose Sigue siendo vulnerable Sí, mira, por ahí han pasado varias generaciones, me refiero a instituciones del Estado y quizá instituciones sin fines de lucro. Eh, a nosotros nos ha tocado ya la parte más crítica y es porque el alcantarillado está colapsado. Eh, aparte de eso, tenemos filtración en el techo, eh, tenemos allí equipo que me ha costado sacrificio tenerlo, pero cuando llega el embate del agua... La HFK entran por la puerta Dios. delantera y salen por la puerta de atrás, y se queda dando vuelta todo ese, todo vale. ese ambiente ahí de contaminación. Eh, a veces tenemos que andar rápido para subir lo que son calpa, motosierra, motores fuera de borda que cuestan 100 mil pesos. Eh, hemos tenido que salir a repararlo. Pablo. Y realmente es una situación que la hemos pasado muy tediosa en los últimos tiempos. Ya el gobernador sí. tiene conocimiento, el diputado, la diputada, el senador lo hemos estado llamando para explicar la situación antes que llegue la temporada ciclónica. Eh, y hemos estado planificando ver cómo de una forma u otra se hace un segundo nivel y abajo lo, lo usamos para la parte operacional. Pablo, es inconcebible y contraproducente, o sea, nosotros poder dirigir que una institución eh, tan noble como ustedes, la defensa civil, quien salvaguarda al pueblo en momentos críticos de catástrofe, catástrofe y que ustedes de alguna forma sean también parte de esa situación de vulnerabilidad que vivimos como nación. Nos ha dicho ya que ahí era que iba la pregunta, que han conectado con el gobernador, los, la diputada y demás, pero respuestas eh, firmes de, de, de que sí, de que se va a resolver, tienen expectativas, ustedes merecen algo mejor y ellos, los funcionarios deben de saberlo. Sí, la, ya en otras ocasiones, pues ya reciente lo, la última persona que tocamos fue eh, la diputada, donde le llevé un oficio, eh, fotos, evidencia realmente, donde allí... Eh, Vamos eh, a permitir que Felicia pase con... Muy bien. Como pueden con ver... El cafecito caliente. Como Ahí pueden están ver las, las imágenes. Las imágenes. Sí. Mire, mire. O Esas son situaciones ah. que a veces eh, pues, el agua entra al local. Esa es la parte frontal. Gracias. Y así sucesivamente. Eh, Pero tengo gracias. entendido, eh, Inoa, que detrás de la defensa civil está el desagüe principal, que es la cañada Una grande. Cañada. Que con un empalme eficiente hacia ahí, no esto se corrige totalmente. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado que no se hace, que no es tanta la distancia? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, fíjate, las imágenes ahí. Eh, conversé con el alcalde. En ahí tiempo, ustedes necesitan eh, voz Conversamos con el alcalde en tiempo atrás, eh, él tiene también, el alcalde tiene conocimiento de esto, cuando todas es aguas se van a la, a la cañada, a la parte de atrás, te reitero que allí queda un ambiente de, de contaminación donde hay jóvenes voluntarios que duermen allí, que dan servicio en hora nocturna y han tenido que ir al médico a chequearse algo de la piel, porque Dios mío, es, no, es que inconcebible, Juan Pablo, que ustedes estén atravesando por eso y que ustedes, usted como director, tenga que estar llevando cartitas a los funcionarios sí. y yendo a la alcaldía, al gobernador, donde la diputada, ellos son los que tienen que ir a la institución, a la, al, al local de la, de la defensa civil a decir, no, ustedes no pueden estar así, vamos a resolver. Ya llevamos la diputada, conversamos con ella, para este fin de semana, el sábado, ya tenemos otro funcionario, para ir verdad, fortaleciendo en ver qué momento le llega al presidente esta información, porque en Santiago hay una defensa civil nueva, en Valverde Mau hay otra. Ustedes dependen directamente del, del gobierno central. También nosotros ya le hicimos llegar a nuestro director una comunicación, para que de una forma u otra, tanto él, y, y, o sea, estamos canalizando todo por toda la vía. ¿Y no, se hizo ya el estudio de cómo solucionar esta problemática? Te reitero que la, la alcantarillado está colapsado, suciona, baja muy lento, se va por la parte de atrás, y en lo que eso llega ya la defensa se llena a tres, cuatro y 5 pies de altura. O sea que todo lo que está un poquito bajito, eh, gaveta y eso, hay que subir todo en el territorio. No, no, no, pero, no, no. Pero no se ha hecho un estudio. No, todavía no. El, eh, me, no. Según lo que nos dice, es tomando las iniciativas, canalizando para que les puedan resolver. Imagínense muchos días de lluvia, entonces a ustedes va, es que va a haber que irlos a recatar. En la temporada ciclónica la huracán María tuvimos que trasladarnos frente al Estadio de Salud Pública. Allí fue que tuvimos que montar la sala de triaje o la sala de, de comunicación para poder entonces dejar el local y volver cuando el agua se fue. No, no es imposible esto, que... que continúe así, deben de resolverlo, deben de, no sé si sería ayudarlo porque no creo que sea la palabra, una institución como ustedes tienen que tener eh, el, el mobiliario necesario y usted nos dice que buscan solucionarlo a un segundo nivel para que tener la parte de, la, de los equipos o de, de ejecutoria abajo. ¿No sería dentro del planteamiento, cómo lo conciben, buscar un lugar o otra zona, o sea, con más comodidades que puedan dar más soporte a otros ciudadanos. Sí, mira, el senador me dijo que buscaron un lugar, pero si yo me voy de ahí, viene otra institución y con más apuro y se coloca ahí, quizás nosotros quedemos en el aire. Yo prefiero eh, pelear el asunto desde adentro y quedarme ahí, a ver qué, qué va a pasar. Porque eh, yo irme de ahí con, no, con ¿Pero un para equipo. dónde se irían, según él? Entonces, o sea, ¿cómo él le dice que busquen el local? Y la ventaja que tenemos es que hay un patio, que nosotros entrenamos la unidad canina atrás. Okay. O sea, tenemos un patio amplio. O sea, nos vamos a un lugar y vamos a estar restringidos. Pero esto tiene solución. Solucionar el alcantarillado y que se haga un segundo nivel. Es lo que yo planteo, que puede ser más factible. ¿El, el director del COE a nivel nacional ya le dio respuesta? El general Carrasco Paulino, que es nuestro director sí. ejecutivo... Eh, ya nosotros le hicimos una comunicación se la, eh, A su mano Y le planteamos realmente la situación o sea, ¿Qué tiempo pues porque, hace? Pues, ¿Por qué ustedes no acuden a, Al departamento de obras públicas Para que los ingenieros hagan la evaluación Municipal Junto también con, con obras públicas Del ministerio la Para ISO que es, hagan una evaluación Porque sí. si eso se lleva 20 alcantarillas, 50 Pues ya se tiene un parámetro ¿Y se puede hacer un, una solicitud con más con más categoría? Sí. Eh, la OISOE, me la mencionó el gobernador, eh, después del documento que le entregué, eh, le planteé la situación que estábamos pasando allí. Ya vemos cómo él puede gestionar esa parte también. Porque yo solo empujando puedo tener cierto sí. inconveniente, ¿verdad? porque me van a ver muy tajante, muy eh, fatigando el asunto. Y, y le hacía la pregunta de qué hace, porque entiendo que de alguna manera quien tiene, vamos a decir, cierto nivel de responsabilidad o que podría empujar más para que le resuelvan esa situación es el director a nivel nacional. ¿Qué tiempo hace que usted le entregó la carta? ¿Si él le ha dicho algo? Sí, hace un mes y algo. Y no, no ha conversado? Y en una próxima reunión, cuando esté en Santo Domingo, entonces le toco el tema, porque nos vemos cada cierto tiempo en una reunión con todos los directores, somos 32 a nivel nacional. Eh, y han, se han resuelto algunas otras. Si esta es la situación, ¿qué puede esperar la población en esta temporada ciclónica? ¿Cómo está preparada la defensa civil para responder a tantos desafíos que se enfrenta? Porque cada vez la población es más grande. Sí, mira, nosotros hacemos levantamiento en la zona vulnerable. Por ejemplo, hay personas que ocupan un terreno, invaden una finca sí. por ahí, y ya se coloca una casita al lado de una cañada, ya nosotros tenemos que estar ahí observando para cuando lleguen situaciones, saber cuántas personas tenemos ahí que podemos evacuarlas o desplazarlas. ¿Ustedes tienen capacidad para enfrentar desastres en la magnitud de la cantidad de zonas vulnerables que hay en la provincia? Nosotros tenemos 28 directores y cada director de estos tiene un grupo de jóvenes con capacidad que lo entrenamos cada cierto tiempo. No desplazamos a la persona adulta. Por ejemplo, ahora han muerto varias personas que manejaban los botes en Bajo Yuna. Pero esos jóvenes ya están capacitados, lo, la nueva generación, los llevamos a, a Cotuí, a la presa, los entrenamos, tanto en el acuático como manejo de botes, porque no podemos desplazar a esta persona no, con no cierta nunca. edad. Y la demostración lo hemos hecho porque tenemos varios botes, varias personas que manejan un motor de fuera de borda y tiene capacidad para hacerlo. En el huracán Mariano vimos un poquito... Eh, se nos estaba yendo algunas cosas fuera de la mano Pero vino a la sede central Y claro. nos dio la mano en el Bajo Yuna también Usted nos dice que tienen 28 directores eh, Para dar soporte cuánto o ¿Qué personal maneja cada director De ese por zona? 15 personas aproximadamente otros 22, 25 en cada comité Que viene siendo Villarriba, Arenoso, Guaragualo Contreras, Lo Peinado eh, Cristal, Barraquito Arenoso, Pimentel Todos esos lugares hay un director Que está siempre acorde con el alcalde okay. de cada ¿Con, municipio. Con relación a, a utensilios, a la dinámica, a la logística, ¿están habilitados, tienen los materiales suficientes para enfrentar estos casos de, de, de, de tormenta y de ciclones? Mira, no tienen todo, la capacidad la tienen, lo que las herramientas no son suficientes para dar apoyo, para dar soporte y ayuda a una comunidad. Cuando nos sí. referimos que las herramientas no son necesarias, eh, ¿nos podría especificar eh, qué les hace falta en alguna situación determinada? No son suficientes. No son suficientes. No son cierto. Entonces, ¿qué, a, a ¿qué se haría? Mira, somos... Eh, es terrible. Somos 14 mil y pico de voluntarios <risas> a nivel nacional. Eh, imagínate, yo tengo aquí casi 600 en la, en la provincia de Duarte. O sea cada municipio y distrito a través del alcalde compra una motosierra. En la okay. temporada ciclónica no la tenían. Yo insistí que comprara una motosierra porque estaban acudiendo todos hacia mí. Imagínese usted. Entonces cada director eh, manejó esa parte con una motosierra y herramientas que los alcaldes se vieron a puro y tuvieron que comprar, comprar la vía Cabildo. ¿Qué labor realiza en la defensa civil en lo que tiene que ver con la concientización ciudadana de esas personas que construyen al lado de las cañadas, en los ríos y demás que conocemos? Nosotros siempre le informamos a las autoridades, eso es lo principal, a nuestro gobernador que es la parte que, que es encargado del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta eh, del PMR, eh, le informamos a tiempo, le hacemos un listado de la zona vulnerable, se lo pasamos a la sede central, eso lo manejamos con los encargados de albergue, que ahora son los encargados de centro colectivo, los albergues son los centros colectivos que vienen siendo lo, la, la escuela, los liceos, uh -huh. los clubes, los centros comunales. Toda una logística. La defensa civil directamente no tiene contacto con la ciudadanía. Ustedes le pasan esto al gobernador. Sí, y aparte de eso, el alcalde que forma parte del sistema. ¿Cómo está la temporada ciclónica para este año? Bueno, hasta el día de hoy se mantiene el Atlántico eh, visible, sin ningún tipo de fenómeno. Pero ya los últimos tres meses, vuelvo y terretero, que siempre hay que aparecen los fenómenos. Tenemos 21 en total. De esos 21 pueden desplazarse 5 o 3 y afectar a nosotros. Mira, eh, no... son, son, ahora para agosto y septiembre, en la temporada, el pico aumenta. Sí, el pico aumenta porque es la parte, en la fase final, donde empiezan ya los desarrollos principales. De, de estos fenómenos. Ustedes, usted tienen vehículos para desplazarse, tienen forma también de comunicarse. Sí, tenemos radio, handy, eh, tenemos radio base, eh, tenemos algunos directores que tienen radio también eh, handy, que por eso la es Radio handy. Bueno, son las radios que usan o <risa> los, los boquetoki de alta okay. tecnología que usan los taxistas. Okay. Entonces nosotros tenemos esa comunicación rápida. Eh, también tenemos gran cantidad de flota. ¿Sabes qué le iba a preguntar, eh, director? Que cómo están a nivel de tecnología, pero entonces recuerdo la situación que tienen, que se supone que no podríamos hablar siquiera de tecnología, tal vez a nivel local, me imagino que en Santo Domingo es diferente un poquito la cosa, pero a nivel tecnológico, ¿cómo está la defensa civil? Y si viéramos la situación que estamos, diríamos, bueno, sí. como que la pregunta como que cae es un poco pesada. Mira, se instaló una radio base en Guaraguao, se pintó el local, okay. se, allí se instalaron varias cosas de, de, de cierta importancia para cuando se den esta situación uno manda y manda y coloca la sala de mando allí, okay. aunque se queda otra aquí en la provincia. Eh, lo dimos a demostrar ahora un simulacro que realizó la Fajun. Nosotros fuimos que tomamos el control con el ejército, la UHR. Eh, fuimos que participamos con, con los... Centro colectivo, los albergues, lo manejamos nosotros como defensa civil, porque ese esa es nuestro nivel de trabajo. Eh, desplazar, albergues, eso es lo que tenemos que manejar todo eso. Y darle eh, seguimiento a aquellas personas que están en la zona vulnerable, que son peligrosas, como lo contrario peinados. Duran meses, incomunicados, allí tenemos nosotros que sacarlo en bote o vía aérea, de una forma u otra. La tecnología de nosotros ha ido avanzando bastante porque el general Carrasco, de que llegó, hizo cambios en muchas cosas no suplió de radio, no suplió de eh, flota y le ha dado un seguimiento que tenemos mejor comunicación. Mientras tanto la necesidad prioritaria de ustedes es el local. Sí. Creo que deben de pedir un estudio, una evaluación y usar los canales correspondientes ya con un expediente bien apropiado y, y, y bien detallado sí. porque si se tuviera el deseo, la vocación, el asunto del drenaje se resolvería en una semana. Claro, eh, se lleva cierto, cierta inversión, que tanto obra pública o la alcaldía puede someter y analizar eso, hacer un levantamiento con un ingeniero, y de inmediato proceder, porque esto viene de hace tiempo. Pero a la defensa civil hay que resolverle, y me gustaría ya despidiendo que podamos volver a poner las imágenes, para si algún funcionario o personas que tengan la capacidad eh, como la diputada, el gobernador, el gobernador, el senador. Hay que resolverles esa situación a la defensa civil. No solo porque viene la temporada ciclónica, sino por está. la razón de ser de esta institución. No es posible que sus locales estén así, director. Mira, yo me adelanté y ya tenemos una inversión que es de casi 200 mil pesos. Una empresa me regaló 400 bloques. 22 fundes de cemento, y ya tenemos una habitación para la, aquellas jóvenes que son voluntarias, que llegan a hacer cursos allí por los días, para que no estén involucrados con lo masculino en una habitación. Pero de igual manera estoy haciendo una habitación para el personal. Qué bueno. Ya qué que estamos bueno. adelantando esa parte hasta que entonces resolvemos Una ahora. última preguntita y despedimos, porque es bueno saber cómo jóvenes pueden llegar a la institución de la defensa civil para hacer, eh, pues, o pertenecer a ustedes. Tienen que asistir tres reuniones, que son los sábados a las seis, y tener un PAB aprobado, un primero auxilio. Ok. Y de ahí entonces le entregamos este es un poloche, vas. una gorra, lo depuramos, le entramos a la plataforma, la sede central lo depura, a ver si tiene algún inconveniente, okay. a, a, a, a una anomalía personal, y ahí entonces entra el proceso. Ah, pues muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo Hinoa, director de Defensa Civil Provincia Duarte, por estar aquí con nosotros y explicarnos lo que ustedes están padeciendo ahí con ese local y también sus servicios a nivel de la comunidad y esperamos que el gobernador, un llamado al gobernador se pueda solucionar este problema y a la alcaldía también el Ministerio de Obra Pública, ya está bueno, se debe de resolver esta problemática del local de la Defensa Civil. Muchísimas gracias. Ustedes manténganse ahí, en breve volvemos, hay más contenido en de mañana.